Bien, pues buenos días, muchas gracias por venir. Eh, César Vallejo es el jefe de servicio de formación en línea y competencia digital docente y yo soy la responsable del área de eh, formación en línea y competencia digital educativa. ¿Cómo bueno, eh, te, te llamas? Pilar de la Encina. Uh -huh. Y bueno, estamos aquí. Eh, para presentaros, para compartir con vosotros el trabajo realizado en la ponencia para la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente, que es una ponencia dependiente del Grupo de Trabajo de Tecnologías del Aprendizaje. Este trabajo es, por tanto, un trabajo colectivo en el que han participado representantes designados por todas las administraciones educativas, es decir, por todas las comunidades autónomas, también de las ciudades de Ceuta y Melilla y del propio ministerio. Eh, que Una vez finalizó ese trabajo, se elevó al Grupo de Trabajo de Tecnologías del Aprendizaje, este a la Comisión General, a su vez esta al, a la Conferencia Sectorial de Educación y, finalmente, fue aprobado por unanimidad, por acuerdo de la Conferencia Sectorial y publicado el pasado mayo de este año. Es, por tanto, el marco actual que, que utilizaremos como una referencia para, para mejorar nuestra competencia digital como docentes. Y quizás aquí, entonces, la primera pregunta que quepa plantearnos es la de ¿por qué un nuevo marco de competencia digital docente? Si ya teníamos uno que fue aprobado, como recordaréis, en mayo de 2020 y que fue elaborado en 2017. Pues bien, esta diferencia de años había generado eh, necesidades de actualización, pero quizás la razón más sólida eh, para provocar este cambio eh, sea la siguiente. El marco anterior era un marco que estaba basado en el DICCON, que como todos sabéis es el marco de competencia digital para la ciudadanía elaborado por el Joint Research Center de la Comisión Europea. Es, por tanto, una adaptación a una profesión de un marco que tiene un carácter general, porque estaba concebido originariamente para todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, el cambio fundamental de este nuevo marco es que se adopta un marco profesional, un marco profesional para toda la docencia, y está basado, a su vez, en el DICCONEDU, que es el marco que desde el Joint Research Center también se elaboró para la profesión, aunque de una forma más amplia, porque era no solo para los docentes, sino en general para cualquier educador, y ahí sabemos todos que caben muchos perfiles profesionales distintos, y por otra parte, no para un contexto educativo de un país concreto, sino para todos los países miembros de la Unión Europea, con lo cual, pues claro, eh, es un marco muy genérico. Bien, y de alguna forma contestada esta pregunta, la siguiente sería plantearnos cuáles son las características esenciales de este nuevo marco. En primer lugar, y retomando la idea anterior de estar contando con un marco profesional, eh, la característica fundamental es que está basado en las funciones docentes. En particular, tenéis ahí las que aparecen en el artículo 91 de la Ley de Educación. Entonces, eh, el marco recoge eh, competencias y las estructura en virtud de estas funciones que todos los docentes han de desempeñar. En el marco anterior, por ejemplo, como era un marco concebido desde la estructura de, del marco de la ciudadanía, no cabía encontrar, por ejemplo, aspectos relacionados con la evaluación dentro del desarrollo de la competencia digital. Costaba también encontrar eh, lo relativo al aprendizaje, porque se centraba más en, en algo individual, personal, del docente, como un, una persona digitalmente competente. Y eso nos lleva a la segunda característica de este nuevo marco, y es la concepción misma que tiene del aprendizaje. La concepción subyacente al aprendizaje de todo el marco es una concepción en la cual se busca un aprendizaje que sea inclusivo, que sea accesible, que sea un aprendizaje para todo el alumnado, sin, sin excluir a, a ningún colectivo, a ningún grupo de alumnos. Tenemos que desarrollar competencias que nos permitan que todos ellos alcancen los objetivos fijados. Y, además, ese aprendizaje ha de ser significativo, ha de ser pertinente para eh, resolver los problemas o, o los proyectos que se planteen en su vida. Por tanto, tiene que ser eh, próximo próximo a sus vivencias y tiene que permitirles desarrollar las competencias. Y en esta línea veréis luego con Marta pues, bueno, cómo está muy ligado a, a ese enfoque del nuevo currículo de la Además, ha de promoverse el aprendizaje entre iguales y, por tanto, que ese aprendizaje sea social, sea colaborativo. Y, para todo ello, hemos de, cont eh, de contar con la complicidad de nuestro alumnado, que no puede llevar a cabo un aprendizaje de esas características si no tiene la voluntad de aprender, si no está motivado, si no eh, se hace, digamos, protagonista del mismo y, por tanto, eh, va progresivamente, según su grado de madurez, eh, ...adquiriendo un aprendizaje autónomo, autorregulado. Nos lleva esto a la tercera de las características... ...que es que el modelo de docencia tiene que estar centrado en este modelo de aprendizaje. Y, por tanto, los principios que han de guiarla eh, son el que las estrategias empleadas por los do docentes... ...promuevan un aprendizaje y una adquisición y desarrollo de las competencias, que además se promueva el aprendizaje entre iguales, que, eh, por otra parte, se involucre al alumnado, se le haga protagonista de todas, experien de todas esas experiencias y que, además, sea eh, inclusivo, que tengamos las, en cuenta las necesidades individuales de todo el alumnado. Y, bueno, eh, por un, eh, en, en siguiente lugar, tendríamos la cuestión de que, eh, pasado un entusiasmo quizás inicial que ocultó de alguna forma los riesgos que a veces pueden presentar las tecnologías, en este nuevo marco se busca un equilibrio entre ambas cosas. Es innegable el potencial que las tecnologías educativas tienen, porque nos permiten abrir nuestro aula al mundo, porque nos permiten extender el aprendizaje más allá de las sesiones lectivas, porque nos permiten acceder a nosotros y a nuestros alumnos a un sinfín de recursos, de conocimientos, eh, porque permiten una mayor inclusividad. Es innegable también el apoyo que prestan a personas que presentan alguna discapacidad de cualquier tipo, por ejemplo. ¿no? Pero todo ello también presenta dos tipos de riesgos esenciales que era necesario afrontar. Unos de carácter ético, como puedan ser los relativos a la brecha digital, entendida en su sentido más amplio, tanto a causa de la falta de equipamiento como de conectividad o falta de competencias digitales del propio alumnado o de sus familias, como también a la protección de los datos personales y de la privacidad, que muchos servicios eh, no garantizan, que muchos programas, que muchos recursos no garantizan. Pero también teníamos riesgos pedagógicos, porque, claro, muchos desarrollos tecnológicos están basados justamente en una estandarización de los procesos. ¿Pero queremos estandarizar los procesos de enseñanza? ¿Queremos realmente que eh, eh, sean simplemente actividades eh, programadas que todos los alumnos realizan del mismo modo y reciben el mismo feedback? No ese es el objetivo pedagógico que perseguimos. Por tanto, hacía falta también revisar toda esa cuestión y asegurarnos de que el uso de las tecnologías promueve un aprendizaje que no está estandarizado y un aprendizaje, además, que genera creatividad, que permite el desarrollo de las competencias transversales del alumnado. Y, bueno, eh, también cuidar el hecho de que no se tomen decisiones de forma automatizada, sin la supervisión del responsable, que en este caso es el docente. La adopción, por otra parte, del Ditchconedu como base, nos ha permitido… Eh, ...alinearnos con, con las iniciativas de la Unión Europea, mantener ese ecosistema eh, con, de marcos eh, que había propuesto el Joint Research Center... ...pero a la vez eh, adaptarlos al contexto educativo español, tanto desde el punto de vista lingüístico... ...como desde el punto de vista legislativo, teniendo en cuenta tanto los cambios en la ley de educación como también la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales o la de Protección Integral de la Infancia y Prevención de la Violencia. Y esto, a su vez, nos permitirá implementar esa recomendación del Consejo de 29 de noviembre de 2021 que aboga por la inclusión de entornos de aprendizaje digitales, por un aprendizaje mixto, tanto en las etapas de educación primaria como de educación secundaria para dotarles de la mayor calidad posible. Y bueno, finalmente las esta característica se la dejo a César eh, y así bueno pues eh, resulta más equilibrada la exposición. Bueno, a mí me da un poco vergüenza porque después de hablar Pilar que habla muy bien, pero... <risa> además os estaréis preguntando solo le da el dedo y además lo hace regular, vale, bien. Por, eh, es que tarda, ¿eh? los fallos es porque le das y tarda, y entonces le vuelves a dar y salta dos. Bueno, esto es una propuesta de mejora para... Que no es mi dedo, que no es mi dedo ni soy yo. Bien, bueno, una, un aspecto que, que hemos incluido en este marco, eh, bueno, la ponencia y después el grupo, el grupo de trabajo, ha sido eh, la nivelación de, de las competencias, que hemos intentado que reflejaran lo que es eh, la evolución de la profesión docente más que una, una evolución en el conocimiento tecnológico eh, de, que, pod que podríamos atribuir a los docentes para el uso de las tecnologías en el, en el aula. Más teniendo en cuenta que, como nos hemos basado en el disco en Edu, eh, resulta que se parte de la premisa de que el docente ya es competente digitalmente. Eso nos ocasionó algunos problemas a la hora de establecer los indicadores en los primeros niveles, porque estábamos partiendo de un diseño en el cual el marco, el Disconedu, consideraba que todas las competencias digitales ciudadanas necesarias para ejercer la profesión docente ya se tenían adquiridas, pero la realidad no es esa. Luego tuvimos que establecer distintas eh, situaciones a la hora de ajustar eh, eh, las competencias en el marco, para que eh, se recogiera a todos los modelos de profesionales en cuanto a su desarrollo de competencia digital ciudadana, nos podemos encontrar en, en, en eh, que están ejerciendo su, su trabajo. Así establecimos estos, estos niveles que se pasaba ah, de un conocimiento teórico básico que se adquiere eh, mediante los estudios que habilitan para el ejercicio de la profesión docente, que es una profesión regulada, luego eh, eh, cualquier alumno, alumna que ha finalizado el grado de infantil primaria o ha realizado el máster eh, eh, de habilitación para la docencia en secundaria, eh, debe tener ese conocimiento teórico, pero no ha tenido la posibilidad de aplicarlo, no, no ha podido. El segundo nivel es, eh, ¿vale?, apruebo las oposiciones o me contratan en un centro o lo que sea. Entonces, tengo que empezar ese conocimiento que tengo teórico, lo tengo que empezar a aplicar en mi, en mi centro. Pero no lo hago teóricamente solo, lo tengo que hacer con, con, con cierta ayuda. Según voy adquiriendo eh, competencia y según voy adquiriendo experiencia en mi carrera profesional, ya puedo hacer… el, el siguiente nivel es hacer un uso eh, autónomo y convencional de, de lo que es eh, eh, las tecnologías en el aula. Podríamos decir que puede ser un modelo de, de docente que eh, coge ideas y las aplica directamente en su, o recursos o sin realizar grandes cambios, sin nada, simplemente los, los eh, incorpora a su práctica. El siguiente nivel es... Eh, ese docente que ya tiene experiencias ya es capaz de analizar críticamente esos recursos que se están incorporando o esas técnicas o esos métodos y los adaptas a su contexto es, eh, sería un modelo de, de eh, profesor o profesora eh, que seguro que tenemos a alguien en la cabeza es alguien que trabaja muy bien en su aula con las tecnologías que tiene ideas muy creativas que eh, es capaz de, de, de hacer cosas que nos dejan eh, alucinados, pero le falta un salto, es, es el siguiente nivel, que es que adquiere una visión de centro, y ya todo eso que conoce, todo eso que aplica, lo es capaz de eh, transmitirlo o aportarlo al centro, de manera que se enriquece, lo que es la, la calidad de la formación que se está dando en ese centro educativo. Y por último, eh, digamos que sería un, eh, el último nivel un referente para la, la comunidad educativa, ese sería el último nivel. Más o menos esta escala es como hemos querido definir la carrera profesional. Eh, no significa que todo el mundo tenga que ser un referente. Si todos fuéramos ser un referente sería una locura, porque eh, eh, eh, quiero decir que se comparten muchas ideas, podemos aportar muchas cosas, pero, pero bueno, no, no, no seríamos capaces de, de afrontar todo eso porque tam también eh, necesitamos nuestro tiempo. Entonces, ese modelo de progresión que acabo de explicar trataba de... Eh, ...reemplazar al modelo que aparecía en el disco NEDU. El modelo del disco NEDU, eh, primero, el primer nivel a lo mejor es un poco fuerte, pero eh, en algunas competencias era un nivel no de competencia, sino de incompetencia. Porque eh, decía, no utilizo o sé que existe, pero... O ese era el nivel a 1 Claro, si nosotros estamos planteando... Un modelo de desarrollo profesional docente, que sucede? Que desde un primer momento tenemos que ser competentes. Es decir, cuando terminamos nuestros estudios, cuando eh, eh, estamos habilitados para ejercer como docentes, es que ya tenemos que ser competentes en un nivel, pero ya lo tenemos que ser. No, no tenemos que ser eh, competentes. Eh, esa era la gran diferencia entre el marco eh, del disco NEDU, los niveles del disco NEDU y los niveles del, eh, del marco de referencia actual. Eh, lo, como ha dicho antes eh, Pilar, intentamos ajustarnos a los niveles de la, que existían en el disco NEDU para buscar esa convergencia con Europa. Entonces… Hemos mantenido los seis niveles, de la 1 al C2, que aparecen en el marco común europeo de referencia de las lenguas, para no salirnos. Es decir, si nosotros queremos buscar la convergencia y que, igual que se van a reconocer los niveles eh, en todo el Estado español, los que reconozca una comunidad va a ser asumido por otra y viceversa, pues la idea era… No sabemos si eso va a existir alguna vez en Europa, pero si cogemos nuestros propios niveles, que en, en algunos casos era, éramos partidarios de que hubiera menos pues eh, no, no tendríamos esa convergencia, Teníamos, tendríamos que traducir los niveles y eso no, no, no es posible. Por otro lado, eh, en, el, en el disco NEDU utilizaban eh, elementos de gamificación para eh, hacer esa descripción de, de niveles y no reflejaban realmente lo que era ese desarrollo profesional que nosotros considerábamos que tenía que tener. Y por último también eh, se refieren a que tenían como base en el disco Neru la, la taxonomía de Bloom y en muchos casos no se veía reflejado. Por eso optamos por eh, un modelo alternativo que reflejara mejor la carrera profesional que el que he explicado anteriormente y que incorporara elementos que permitieran esa, esa convergencia con, con Europa. Eh, es las etapas que hemos hablado o comentado antes. están Este gráfico a lo mejor no está muy claro, eh, pero voy a intentar eh, explicarlo bien. Los niveles A los podemos considerar como de un desarrollo individual. Es la persona se está desarrollando, pero aunque el A2 es en el contexto del centro, pero realmente todavía se está enriqueciendo él personalmente. Esa aplicación la está haciendo con ayuda, la está haciendo... Pero eh, eh, es como cuando estás aprendiendo a montar en bicicleta, te centras demasiado en dar los pedales, en mantenerte en equilibrio, en no caerte. Estás pensando en ti en ese momento. Por eso, en la etapa A, que son los niveles A1 y A2 hablamos de un, eh, una evolución individual, un análisis indi individual de lo que es el uso de las tecnologías en, en la docencia. En los niveles B ya esa aplicación, como he dicho antes, se da en el aula, en un caso de una forma menos creativa, en, otra, en otro caso en una forma más creativa, que serían los niveles B1 y B2. El nivel B2 es ya el que logra esa transferencia, tiene unos aprendizajes y los transfiere a otras situaciones, soluciona problemas eh, cambiando lo que ya sabe, reestructurando los, los conceptos, los principios, las técnicas o los métodos que está empleando para, para dar su clase. Y por último, los niveles C, que el C1, como hemos dicho antes, eh, es sobre todo un influencer del centro, aunque el término este me, no me gusta, y el CEDO, que no que en muchos casos podría coincidir con el coordinador TIC, pero no solo con el coordinador TIC, porque puede ser que a lo mejor el coordinador TIC sí que asuma el papel de coordinación en el centro, en otros casos le toca al, al primero que llega o al más joven, o bueno, depende de cada centro. Pero puede ser cualquier profesor o profesora que está trabajando en el centro y que está aportando cosas al centro desde el punto de vista de, de, del uso de las tecnologías digitales en la práctica docente. Y como ya hemos dicho, el C2 es ese que investiga, innova, que le seguimos en las redes, que, que aporta ideas y son asumidas o, o, o lo copiamos otras personas. Entonces, ese sería el nivel C2. ¿Qué sucede? Cuando estábamos elaborando los niveles, en muchos casos se decía, es que no vamos a tener niveles C2, no va a haber, es muy difícil adquirir el nivel C2. Es que claro, es muy difícil llegar a tener un desarrollo profesional que seas capaz de influir en, en todos los demás. Bien, entonces, eh, todas estas ideas que hemos estado planteando, eh, ¿cómo se estructuran en el nuevo marco? Y ahora paso a la palabra Pilar que se explica muy bien. Nada, pues eh, vistas estas diferencias en los modelos de progresión del DITS con EDU y el nuevo marco de referencia, que es quizás la diferencia más radical entre ambos, vamos a ver la estructura, que es algo que sí hemos mantenido en el DITS con EDU. Eh, la estructura de las competencias, y en este sentido pues hay que tener eh, en cuenta que, que es una taxonomía y se podría haber adoptado otra, pero esta estructura es muy atractiva porque, como veréis, en el círculo central lo que aparecen son las competencias eh, docentes directamente vinculadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la parte nuclear del marco está constituida por las competencias pedagógicas y luego tenemos a su izquierda otras competencias profesionales que son esenciales también, pero que no están directamente vinculadas a esos procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que sí están incluidas en esa relación de funciones que veíamos en el artículo 91. Y a la derecha se situarían las competencias del alumnado que los docentes, gracias a esas competencias pedagógicas nucleares, deben ser capaces de desarrollar. De esta forma veréis que en el centro… Las competencias, las áreas que tenemos y con ellas las competencias a, a ellas asociadas son justamente la de enseñanza y aprendizaje, la de empoderamiento del alumnado, la de evaluación y retroalimentación y la de los contenidos digitales. Estas son las áreas directamente ligadas a esa tarea esencial de la docencia que es eh, enseñar para que todos aprendan. Y luego, sin embargo, a los lados vemos las que podríamos encuadrar dentro de lo que son competencias de compromiso profesional, por ejemplo, para la mejora continua del propio desempeño o para la coordinación de los equipos docentes o para la participación en la organización y gestión del centro. Y luego, a la derecha, en el caso que nos ocupa, las, de, las competencias pedagógicas para el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Y bien, esto, esas áreas que estructuran el marco se desgranan en el siguiente listado de competencias, en el que las que están destacadas son las que mantienen una diferencia mayor con respecto a las del Dicconedu. con EDU. En las demás hemos procurado conservar las denominaciones y conservar las competencias siempre que fuera posible para lograr esa alineación de la que antes hablaba César con posibles iniciativas de la Unión Europea en relación, por ejemplo, con la creación del Espacio Europeo de Educación para 2025. Entonces, veis que tenemos destacado, por ejemplo, en, en el primer área, eh, la de compromiso profesional, la de participación, colaboración y coordinación profesional. ¿Por qué? Porque en el edu el enfoque que se daba a esta competencia estaba muy relacionado con… Eh, la creación de redes eh, profesionales, de colaboración con otros docentes, pero como algo in individual, como algo aislado. Y, sin embargo, lo esencial de todo es que haya esa colaboración dentro del propio centro educativo, que sean los propios equipos docentes los que estén bien coordinados, los que trabajen en equipo. Entonces, para remarcar todo eso para remarcar también la necesidad de que los docentes participen en la elaboración del proyecto educativo, en su implementación, en su evaluación, es por lo que hemos modificado, no totalmente, pero sí sustancialmente, esa competencia. Y luego hay una competencia nueva que es esencial y que aparece como la competencia 1.5 y que no existe en el DITS con EDU, y es la relativa a la protección de datos personales, la privacidad y la seguridad y el bienestar físico y, y mental de toda la comunidad educativa y especialmente del alumnado. Porque es un aspecto, además, que es preceptivo. O sea, ahí no cabe eh, decir eh, es algo que se puede hacer o no se puede hacer. En la Ley de Educación aparece la obligatoriedad del deber de sigilo de todo docente. Las tecnologías digitales son muy útiles, pero uno de los riesgos clarísimos es el relativo a la protección de datos personales. Entonces, hemos querido dejarlo clarísimamente reflejado, de forma que se ajustase a la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y al Reglamento Europeo sobre Protección de Datos Personales. Y, además, en este sentido, hemos querido darle también una visión más amplia que, que muestre la responsabilidad eh, respecto a ese bienestar, a esa seguridad de los docentes para con la comunidad educativa y también para con el entorno, en un uso responsable de las tecnologías en todos sus aspectos. En cuanto al área 2, la que está subrayada es la 2.3. ¿Por qué? Porque en el disco Edu aparecía de una forma muy confusa y mezclada lo que es la protección de de datos personales que hemos sacado de ahí y hemos dejado en el, en el Área 1, en esa competencia 1.5, y lo que sería el respeto a la ley de propiedad intelectual y a los derechos de, de autoría. Entonces, hemos dejado esa competencia 2.3 para tratar toda esa cuestión de protección que también tiene en cuenta aspectos que no se veían reflejados como lo del uso de entornos seguros para esa compartición de, de recursos y luego también todo lo relativo a, a los estándares, por ejemplo, en esa compartición de recursos y otros aspectos que se deben tener en cuenta para que sea más fácil eh, ese intercambio. Bien, y luego en el área de enseñanza y aprendizaje está subrayada también la de aprendizaje entre iguales porque en el disco edu aparecía con la fórmula eh, aprendizaje personalizado. Y esto es una expresión muy general que cada uno interpreta de una forma, pero eh, nosotros nos hemos atenido más a, a la propuesta de la UNESCO y, y para que no se confunda con con aquellas eh, propuestas que hacen, por ejemplo, desde muchas plataformas tecnológicas, de un aprendizaje personalizado individual que simplemente va adaptando las actividades a las preferencias del alumnado o a los resultados que ha conseguido previamente, hemos preferido denominarlo… Eh, y Bueno, perdón. Eh, que eso se, estaría pasando ya a la cuestión del aprendizaje personalizado y estaba en la de aprendizaje entre iguales. En aprendizaje entre iguales la fórmula que aparecía era aprendizaje colaborativo. colaborativo, pero claro, aquí hay diferencias, porque hay quienes abogan por el aprendizaje colaborativo, hay quienes abogan por las estructuras cooperativas de aprendizaje, el marco está concebido para todos los docentes de enseñanza reguladas por la ley de educación, con lo cual nos encontramos alumnado de infantil o alumnado adulto de FP. Y en cada etapa educativa y en cada momento y en cada grupo de alumnos puede ser necesario utilizar una estrategia que fomente una autonomía prácticamente completa o, por el contrario, que vaya guiando mucho todos los procesos. Y para no entrar en ese debate de si colaborativo o cooperativo, y si te atienes o no al modelo, y para que fuese omnicomprensivo y abarcase todas las estrategias que en este tema pudieran eh, proponerse, preferimos denominarlo aprendizaje entre iguales, porque de esa forma todas tienen cabida y se pueden utilizar cuando corresponda. Y bueno, pues paso ahora a cesar la palabra y únicamente decir una cosa, el marco… Es una taxonomía. Eh, ningún docente emplea de forma separada una competencia en un momento del tiempo. El desempeño es siempre eh, multicompetencial. Estás utilizando muchas competencias a la vez, porque estás gestionando grupos a la vez que estás eh, implementando una estrategia metodológica, a la vez que estás empleando unos recursos. O sea, no son cosas separadas. Pero, bueno, la taxonomía es útil para intentar tener una visión de conjunto, un listado, una relación de todo lo que habría eh, que abarcar y, y ya está. O sea, que hay que entenderlo de una forma flexible. Eh, todo este, eh, todas estas áreas, competencias, los niveles, se han plasmado en dos documentos, una primera propuesta y después el documento que ha salido finalmente publicado en el BOE. Eh, cuando hablamos del de el documento que aparece eh, publicado en el BOE, pues se ciñen a lo que son las definiciones de las etapas, de los niveles, a los indicadores de logro y a las afirmaciones eh, sobre el desempeño. Hemos intentado... bueno. Eh, quiero aclarar una cosa, cuando decimos hemos es toda la ponencia que ha estado trabajando y, y hemos estado trabajando, pues no sé, 30 40 personas, bueno, más más a, veces. más a veces. O sea, eh, en, en, nos organizamos por grupos de trabajo, de hecho aquí hay algunas personas que han estado, ¿verdad Pilar? Que tú has estado ahí en la ponencia, Cristina también estuvo en la ponencia, es decir, que ha sido un conjunto, bueno, Pilar y, y, y Cristina son del de INTEF, pero del INTEF, soy del INTEF, <risa> pero también de todas las comunidades, y de, de Ceuta y Melilla. Entonces, si empleamos hemos, es hemos un equipo de personas, pues, 50 personas que han dedicado muchísimo tiempo a pensar todo esto. Eh, las, el, los descriptores de etapa y nivel eran para aclarar un poquito de qué iba cada cada etapa y cada nivel en cada competencia, y los indicadores de logro eran esos elementos que nos iban a permitir eh, confirmar si una persona había adquirido o no esa competencia. Hay competencias y niveles que tienen cuatro indicadores, otras tres, otras uno, en función del nivel de complejidad que pudiera tener la aplicación de esa competencia en el desempeño. Y por último están las afirmaciones sobre el desempeño, que son ayudas que se añadieron al, al marco, que estaban también en el DISCONEDU, que lo que nos permitía era eh, que cuando alguien lo está leyendo, lea esas afirmaciones y sepa si está en ese nivel o no está en ese nivel. Esas son las afirmaciones sobre el desempeño. En la propuesta que, que salió de la ponencia, además, estaban ejemplos, que ya no, no eran elementos generales como esas afirmaciones del desempeño, sino que se ponían actividades concretas que se podían estar desarrollando en el aula de una manera específica y que podían indicarte eh, en qué nivel te encontrabas exactamente. Eh, en unos casos, pues adaptaciones de materiales de, de una forma determinada o uso de herramientas de una determinada forma, etcétera. Eso es eh, cómo se estructuró el, el borrador que se presentó a la, ¿cómo se llama? la, conferencia, a la sectorial. conferencia sectorial. Bien. Eh, ¿Qué relación podemos entonces establecer ahora entre el proyecto EDIA y el nuevo marco? ¿Cómo os afecta este marco a las personas que estáis en el proyecto EDIA? Pues vamos a aprovechar esta, esta, la respuesta a esta cuestión para también profundizar un poquito más en lo que son las distintas áreas de, del marco. Y aquí os, os hemos de decir una cosa. La forma en la que vamos a presentar las áreas no sigue el mismo orden en el que están en el marco, en el marco área 1, área 2, área 3, y sin embargo lo vamos a empezar a partir de ese núcleo pedagógico que, eh, que tiene el marco. Por otro lado, también eh, Pilar y yo, que nos gusta mucho discutir entre nosotros, eh, viendo por dónde empezaríamos. ¿Por dónde llegaríamos a empezar a ordenar y a presentaros las, las áreas? ¿Qué? De las cinco áreas estas que tenemos, quito compromiso profesional y quito eh, desarrollo de la competencia digital del alumnado y empiezo a... ¿qué, por, qué área empezaríais? ¿Por qué área empezaríais? A ver quién se tira a, a la piscina. ¿Por eh, el área de creación de contenidos o por el área de enseñanza y aprendizaje? o por el área de empoderamiento del alumnado, o por el área de evaluación. ¿Por cuál empezaríais? Es para ver. Luego nos peleamos y... ¿Ves? Tenía yo razón. Ten... Tenemos una apuesta. A ver. El área 2, claro, porque soy de... No, pero no. El área 2, el área. A ver. ¿Cuál? Uy, uy. Ya... Mmm, me están quitando la razón, no mola. ¿Enseñanza-aprendizaje? Seguro. ¿Sí? ¿Enseñanza-aprendizaje? ¿Puedo repetirla? Sí, claro. Mira, el área 2 es creación de contenidos digitales o contenidos digitales. Contenidos digitales. No, no. A ver, esa, la 1 es eh, compromiso... Voy a volver a, a ver si mi dedo... Aquí. Es área 2, contenidos digitales. Me voy a poner de pie. ¿vale? Hay que decidir entre estas cuatro áreas cuál parece que es más importante. Es decir, es... Por ahora... A ver, ¿pensáis que es la 4, evaluación del todo. No, la 4 la descartamos. No, ya, yo lo he hecho porque tenía siempre... ¿Por la E? ¿Tú quieres saber? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no hacemos un cajut? ¿Un cajut? La 3, la 3. Porque la verdad no es historia de ninguno. a ver, os, os voy a decir una cosa. Yo tengo 59 años. Soy inmigrante digital. Y luego, entonces, y lo del cajut es que. Habría que analizar si, Entre si las respeta las... La, eh, la legislación española sobre protección de datos personales, pues, pero bueno, Ajá. esto es por defender el no haberlo traído preparado. El cajú. Hola, bien. Si sí, es que no me voy a apañar. Vale. Entonces, ¿pensáis que la mayoritaria... mano alzada. Dos. Dos. Vale. Podéis levantar dos veces la mano, si quieres, o tres. ¿Dos? ¿La tres? Ahora tres, ahora tres. Tres. Bueno, pero es que, a ver, aquí hay que tener en cuenta que hay que buscar y seleccionar contenidos digitales de muchos tipos. ¿Vale? Bien. Diga... ¿Por dónde vamos? deberíamos haber empezado nosotros a explicaros la relación de vuestro proyecto con las áreas del marco? Es que estamos discutiendo y va a tener razón Pilar, me va a fastidiar, pero... La 3 habéis dicho, ¿por la 4? También. Vale. O sea que, vale. ¿Y por la 5? Bueno... Vale. Aquí. Pregunta. ¿Sí? la tener cuenta eh, la de Es que, a ver, eh, ¿estás en la 3 sin tener en cuenta la de evaluación? Claro pero la 3 no está definiendo la 4, cuando tú programas, entonces, por eso dices que, claro, sí, vale, y yo ahora os pregunto, que es para ver si alguien me da la razón en algún momento, yo ahora os pregunto, ¿para qué, eh, para quién programamos? Para el alumnado. Y cuando programamos, ¿tenemos que tener en cuenta las características de nuestro alumnado o no? Sí, claro. Entonces, ¿por cuál empezaría yo? Por la que no me habéis dado la razón, por la 5 Pero vamos, lo que, quiere, ah, lo que lo que queremos decir es que de la misma forma que las áreas y las competencias son unas… Mm, eh, bueno, las áreas sobre todo, es una taxonomía que se podría haber creado otra, en el orden de prioridad de las áreas no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, es muy difícil, porque hay prima la experiencia de cada uno o, o su, su formación. Yo soy pedagogo, siento decirlo, soy pedagogo, y aquí a lo mejor algún pedagogo habrá pensado eso, otro habrá pensado otra cosa. Si, si hay alguien, algún, algún orientador tal, a lo mejor también ha pensado más en el Área 5, ...no sé, bueno, que depende de nuestra experiencia... ...pues bien... ¿Eh? ¿Ligar? Sí, ligar... ...que todo eh, vaya... ...sí, relacionarlo... ...es que es lo que comentábamos antes... ...que eh, no... ...no se pueden separar... ...unas competencias de otras... ...que siempre están relacionadas... ...y siempre además las despliegas... Mmm, eh, ...simultáneamente... ...que esto es una convención... Bueno, entonces, como veis, como iba a presentar yo esto, pues he <ríe> empezado por la 5 porque es la que consideraba que me apetecía más. Eh, aquí… Ay, perdón. Bueno, voy a intentar ser eh, la cinco. Eh, cuando estamos creando contenidos eh, digitales, contenidos educativos digitales, tenemos que tener en cuenta que eh, tienen que ser accesibles… Y lo deben de poder utilizar todo nuestro alumnado. Y esa accesibilidad no solo tiene que ser una accesibilidad tecnológica, también para utilizar recursos digitales necesitas una accesibilidad económica, es decir, tienes que tener eh, eh, Internet, tienes que tener dispositivos, tienes que tener... Y además eh, necesitas que tu familia te pueda ayudar en eso, que no todo el mundo tiene esas, esas posibilidades. Eh, pero, por otro lado, está la obligación. De, del sistema educativo de eh, esas posibles brechas, esos posibles problemas, hacer que se vayan disminuyendo hasta que desaparezcan. Y la única forma de hacerlo es integrando las tecnologías, pero con, con, con las eh, aportaciones que podamos eh, dar. Y por otro lado, también está esa accesibilidad que, que, que a veces se nos olvida un poco, y es que nosotros tenemos alumnado con niveles intelectuales muy diverso Y te, debemos escribir para que todos lo comprendan. De manera que cuando estamos redactando nuestros contenidos, cuando los estamos elaborando, tenemos que tener en cuenta esa diversidad eh, de, de alumnado. Igual, creamos contenidos, tenemos que favorecer itinerarios, tenemos que favorecer la optatividad, tenemos... para que... Eh, atendamos a esas diferencias personales que puede tener nuestro alumnado de cara a afrontar el aprendizaje. Y, por último, eh, tiene que ser motivador. Tenemos que favorecer ese contenido, eh, que esa participación activa de, de, de nuestros chicos y chicas en, a la hora de usar esos, esos contenidos, cuando estamos creando esos materiales. Bien, la... Es que me he alargado demasiado lo otro y ahora… Y ahora Esa motivación la podemos lograr eh, de, de muchas formas. Hay distintas progresiones. Esto es la matriz TIN eh, que lo que hace es que va mostrando dentro de distintos eh, ambientes de aprendizaje cómo evolucionaría el docente para implicar al alumnado en sus aprendizajes mediante el uso de la tecnología y ese desempeño… Eh, autónomo en cuanto al uso de las tecnologías. La hemos puesto como referencia, simplemente para, pero no representa los niveles de desarrollo de, del marco, sino esto es una matriz que se ha empleado, que se está empleando en, en, en Estados Unidos, en Florida, esto pertenece al Estado de Florida, yo lo he encontrado también en Arizona, y lo que eh, es para orientar a los docentes en cómo tienen que ir integrando las tecnologías en, en, en el aula para buscar esa, esa transformación activa de, que se pide a los estudiantes. Bien, el área 3 es la de aprendizaje y enseñanza, enseñanza y aprendizaje. La enseñanza, la competencia de enseñanza, digamos que sería todo lo relacionado con lo que es la planificación, el desarrollo e implementación del, eh, de nuestra práctica docente en, en, ese, eh, en, en nuestro grupo de alumnos, teniendo en cuenta esos principios de atención individual, etc. La, en la competencia 1, digamos que se integra de las otras tres, de la orientación y apoyo en el aprendizaje, el aprendizaje entre iguales y el aprendizaje autorregulado. Eh, eh, os he puesto el gráfico, os hemos puesto el gráfico, porque este no era mi gráfico, me lo ha sugerido luego Pilar y al final lo hemos metido este que es más… Es, el modelo TEPAC es un modelo de formación docente. Establece tres ámbitos. El ámbito de los conocimientos pedagógicos, el ámbito de los conocimientos tecnológicos y el ámbito de los conocimientos curriculares. El área 3 lo que hace es integrar todos esos conocimientos en el centro. Tenemos que buscar que un docente sea capaz de integrar esos tres ámbitos de conocimiento para eh, lograr un, que las tecnologías… Eh, aplicadas a la enseñanza, logren unos aprendizajes de mayor calidad, logren mayor implicación del alumnado, logren detectar los problemas antes de que se produzcan eh, para poderlos resolver, que sería orientación y apoyo en el aprendizaje. En fin, eh, voy ahora un poquito más, eh, más rápido. Hay otros modelos que incluyen también los espacios o hay otros modelos que incluyen eh, los valores. Nosotros hemos optado por este porque se aproximaba más al marco. El, el área 4, la de evaluación, siento mucho que la evaluación la tenga yo ahí al final, <risa> prácticamente, es porque eh, es nosotros tenemos que evaluar utilizando todo lo que las tecnologías nos pueden aportar, pero tenemos que tener en cuenta que las tecnologías, si no se les da un uso ético, si no somos conscientes de… Eh, los problemas que tienen y nos ciegan las virtudes, lo que nos simplifica el trabajo, pues estaremos cometiendo un error. Entonces, tenemos que intentar evitar ceder decisiones a las tecnologías en el ámbito de la evaluación. Nosotros tenemos que controlar las tecnologías cuando las estamos empleando para el, el, el, la evaluación y no al contrario. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, en la competencia 1, la de estrategias de evaluación es, voy a definir cómo voy a realizar la evaluación, con qué instrumentos, con qué, en qué momentos, ¿vale? La segunda competencia es analítica de aprendizajes. Es esa evaluación me va a aportar muchos datos. Tengo que saber ser capaz de analizarlos, organizarlos y presentarlos de manera para que, cuando vaya a tomar decisiones o vaya a informar a las familias o yo mismo tenga que elaborar eh, las, las calificaciones o ofrecer retroalimentación o cualquier cosa, sepa interpretarlos y después sepa transmitirlos, sepa hacer que las familias los comprendan, que mi alumnado lo comprenda. Es, mira, ha sucedido esto, te lo muestro así y por esto tenemos que tomar estas decisiones o tenemos que hacer esto o tenemos que enfocar las cosas de otra forma eso sería la, la, la competencia 4.3 retroalimentación y toma de decisiones y por último, sintiéndolo mucho es el área 2 porque pensábamos partimos del, alum, bueno, partimos del alumnado diseñamos la programación dentro de la programación lo que hacemos es que eh, presentamos la evaluación y por último lo que hacemos es que vamos a añadir los contenidos a todo, a, en todo ese proceso, los recursos. Una, una, mirad, hemos distinguido aquí tres, tres expresiones. Para, en, dentro del marco recursos es cualquier recurso tecnológico, no solo recursos digitales, estamos acostumbrados a ir por ejemplo, rea recursos educativos abiertos pero tú preguntas o buscas en internet recursos educativos digitales y te encuentras desde contenidos hasta aplicaciones de móvil, software educativo o sea, te encuentras muchas cosas, entonces el término recursos nosotros lo hemos empleado eh, eh, desde ese punto de vista y luego hemos distinguido entre contenidos digitales y contenidos educativos digitales contenidos digitales son cualquier contenido que tú puedas encontrar en internet y que después lo utilizas con un, con un fin educativo y contenidos educativos digitales es lo que estáis elaborando eh, vosotros habitualmente. Es contenidos eh, creados con un propósito educativo que además tienen una catalogación, tienen una serie de metadatos que van a permitir la compartición de todos esos recursos. Estas tres competencias digamos que se aplican de forma más o menos progresiva. La búsqueda y selección, entonces tengo que dominar todo, eh, eh, me tengo que saber mover por, eh, por ejemplo, bases de datos, utilizar correctamente buscadores y tal, para encontrar aquello que, que necesito. Por otro lado, eso que puedo encontrar me puede interesar o no. Tengo que conocer eh, el, el uso de las licencias para ver si puedo reutilizar, si no puedo reutilizar, si puedo emplear en clase, si no puedo emplear. Pero también tengo que conocer las herramientas de autor para poder… Eh, editar esos documentos, mejorarlos, adaptarlos a la situación de mi aula. Y, eh, por último, estaría la protección, gestión y compartición de recursos. Yo acabo de chupar un recurso de, de internet, devuelvo ese recurso, lo comparto, pero lo comparto en entornos seguros, lo comparto de manera que estén bien identificados, que se puedan encontrar correctamente. Entonces, tenemos unos elementos comunes en este área y unos elementos específicos de cada una de las competencias, como veis en el, en el gráfico. Bien. Bien, y llegamos así al área 6, que es la relativa al de, a las competencias pedagógicas del profesorado para desarrollar la competencia digital del alumnado, que es una de las competencias clave del currículo. Veréis por eso que, eh, digamos, el nombre de las competencias concretas refleja la denominación de las competencias digitales de la ciudadanía, que aparece en el Diccon, ¿de acuerdo? Pero no se trata de eso de lo que se trata es de una síntesis de las competencias digitales del profesorado y, esencialmente, de sus competencias pedagógicas, porque esta área va dirigida a que los docentes seamos capaces de enseñar a nuestro alumnado a ser digitalmente competente. Es por eso que eh, deben ir dirigidas al desarrollo de una de las competencias clave que aparece en el perfil de salida del currículo y que luego desarrollará Marta, que es la competencia digital, que está inspirada en la recomendación de mayo de 2018 del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente y que conduciría al alumnado a posteriormente poder desplegar y desarrollar esas competencias de la ciudadanía. Porque nuevamente hemos de tener en cuenta que el marco va dirigido a los docentes de todas las etapas y de todas las materias y especialidades, el modelo TEPAC mostraba muy claramente cómo el núcleo duro es esa síntesis de competencias pedagógicas, tecnológicas y curriculares que no va dirigido, por tanto, a convertirnos todos en ingenieros informáticos o en especialistas eh, de la tecnología. No, no. O sea, nuestra especialidad es la docencia. Por tanto, una carga esencial es la pedagogía. Una carga esencial es el tipo de aprendizajes que tenga que realizar nuestro alumnado, por tanto, los curriculares y luego también integrada la, la tecnología. Y por otra parte también, eh, eh, nuestro alumnado pasa por todas esas etapas. Hay alumnos de cero a… no hay límite de edad. Entonces, no podemos pretender que alumnos de infantil, por ejemplo… Eh, vayan a alcanzar competencias tal y como están descritas en el DICCON, ni mucho menos. No, señor. Hay que adaptarlas a ese grado de madurez, hay que adaptarlas al currículo y, por eso, el DICCON queda fuera, porque es algo que se desarrollará después o que en cada etapa eh, el alumnado tendrá una aproximación diferente. Está inspirado en lo que serían las competencias clave, elementales, y que están luego… Eh, eh, secuenciadas en el currículo. Y una cosa también importante es que aquí hemos tenido en cuenta la versión 2.2 del Dichcom, que incorpora pues eh, muchos ejemplos del tipo de valores o actitudes, eh, habilidades o destrezas y conocimientos que se deben tener en cuenta que no aparecían en versiones anteriores, porque eh, pues, bueno, incluyen tecnologías emergentes que antes no existían, o una concienciación mayor respecto a las consecuencias que puedan tener, eh, por ejemplo, para introducir elementos de sesgo si person personalizamos los navegadores que utilizamos, que pueden, digamos, limitar la pluralidad de las fuentes o de los enfoques eh, de los materiales o la información que encontramos. Todo ese tipo de cosas se ha tenido en cuenta en el marco. Y, por último, tendríamos el área 1, que incluye una pluralidad, de competencias eh, profesionales también legadas, ligadas a las funciones, pero no centradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje eh, por sí mismos, sino a, a aquello que genera las condiciones de educabilidad, eh, como puedan ser la mejora continua en nuestro desempeño profesional, la organización del centro, la comunicación con las familias, eh, la interacción con el entorno, la protección de datos, la creación de un entorno digital seguro… Y todas esas funciones, además, en el punto 2 del artículo 91 de la Ley de Educación, se dice que deben realizarse de forma colaborativa, en equipo, entonces, bueno, pues estas serían todas las competencias que se recogerían en, en, esta, en esta área 1. Y, bueno, tenéis ahí el marco para ir profundizando más en cada una de estas áreas y de estas competencias, pero creo que que después de presentarlas así muy rápidamente sí que queda claro cómo el proyecto EDIA está íntimamente ligado a todas las áreas y competencias que aparecen en el marco y no se reduce únicamente a los contenidos digitales, porque esos contenidos digitales están hechos para alguien, para nuestro alumnado, a quien debemos motivar y a quienes tenemos que hacer llegar unos aprendizajes y dependerán de la programación que se diseñe. Y además, requerirán también incluir eh, los medios que vamos a emplear para recabar la información que nos permita evaluar y que será recogida luego en los instrumentos que consideremos idóneos para el caso. Y deberá también eh, pues bueno, estar ligado. A, a todas esas otras funciones de nuestro desempeño que no son tan visibles pero que son necesarias y lograr con ello que nuestro alumnado desarrolle las competencias digitales para el aprendizaje y para la vida. Y nada, pues muchas gracias. Y...